Sanaste mi corazón cuando andaba perdido. Solo en mi vida había un silencio que me hizo aquella herida. Borraste con tu amor mi alma maltratada Cuando te vi en la cruz mi Jesús Mi corazón lloraba Por mis mejillas corría Señor Lágrimas que limpia. solo tú Jesús, puedes socorrerme, cuando estoy muy triste, puedes entender, Cuando yo resbalé Y si mis lágrimas vuelven a caer Por favor, levántame Porque cuando más solo me encontraba Y aún en medio de mis oscuridades Ahí estabas para mí mi buen Jesús, mi dulce Emmanuel, allí estabas para mí. Ahora te digo yo, que no pierdas la calma. Cuando sientas en tu vida dolor, entregale tu alma. Sufrir con él es mejor. En él hay esperanza. Y si vives con él. La prueba, tú el cielo. Por favor, levanta.